Primero luego dar las gracias Procuraré nunca más Cometer errores Si tú los cometes Eso es cosa tuya Mi corazón jamás Se da o fue miserable Nunca se romperá Ni dejará Romperse He aprendido a torear la mala suerte He adivinado cuando esta me llegaba gracias andar solo por la cera en la calle de mirar primero luego dar las gracias si pierdo mi camino pronto lo encuentro he aprendido a no llorar eso me debilita llevo siempre una sonrisa en mi mirada a nadie me pido nada lo que se da no se quita mi corazón Así que romperse no lo hará nunca. Mis errores los cometí para aprender. Que nunca más os volveré a cometer. A andar solo por la acera en la calle. De mirar primero luego.